Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube, de You Know, ya Yo no sé dónde estoy. ¿Cómo andan chicos? Bueno, espero que estén muy bien. Primera cosa que les quiero decir... Estamos todos los días eh, en you know Estoy dejando abajo el link En la descripción de this video eh, Para que se pasen, por lo general Estoy todos los días a las 22 horas de Argentina En YouNow, así que pásense Si quieren y nos vamos a pasar eh, Un grato momento y la vamos a pasar muy muy bien Y nos divertimos un montonazo, jugando con la cuenta Sheriff, todos los días con la cuenta Sheriff Chicos, vénganse a ganar oro, no pierdan La posibilidad de ganar ese orito que Wargaming nos da Hasta que la gente de Wargaming se avive Y nos saque la cuenta Sheriff, a todos los seis Somos todos pollo. bueno, eso por un lado, después Segundo, nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con la informaciones del Super Test. Están llegando dos eh, vehículos news. Bien, el T34M-54 T-34M-54. Un quilombo, o sea, bro. pónganme los nombres más fáciles, bro, que es un quilombo. Bueno, ¿qué podemos decir de este de este vehículo? Bueno, lo que podemos decir de este vehículo entonces es que es eh, un tanque mediano. Típico de sus pares soviéticos, o sea, es un vehículo normal, digamos, posee un cañón de 85 milímetros, recuerden que es un mm, vehículo mediano de tier 7 soviético y que va a ser premium, por supuesto Después, como siempre, tenemos que ver de qué forma entregan estos, eh, estos vehículos, Bien, no se sabe si va a ser una maratón, si va a hacer, bueno, maratón no creo porque es tier 7, pero en un regalo, en un evento, en una no sé qué, bueno, ya veremos entonces como decimos, posee un cañón de 85 milímetros capaz de causar 180 puntos de vida por disparo Su munición AP estándar es capaz de penetrar 171 milímetros de blindaje Mientras que su munición especial APCR puede penetrar 210 milímetros La presión del tanque es de 0.39 Una presión que no nos gusta Porque, o sea, tenés que acercarte Mucho a los rivales y te las clavan todas Porque en esa cúpula te entra todo, Rey, ya te digo esa cúpula, no, esa torreta te entra todo Su tiempo de apuntamiento es de 3 segundos Peor todavía, y posee un tiempo de recarga de 5.6 segundos 5.6 para pegar 180 Eh... El vehículo tiene un blindaje frontal decente con un blindaje que alcanza los 200 milímetros en su torreta O sea, entra todo Su velocidad máxima es de 55 eh, no está mal Su potencia específica es de 14.7 Para un mediano pésimo La durabilidad del vehículo es de unos 1250 de vida mantier Tier 7 tampoco El T-34M54 es un tanque mediano y un guerrero versátil Estoy leyendo lo que nos da eh, Wargaming como panfleto por decirlo así eh, con un blindaje moderado, este vehículo ágil, no sé qué tiene ágil, porque la verdad que con 14 de potencia no tiene nada de ágil Posee una cadencia de fuego aceptable la, Pero, la, el DPM que es dice, de 1600, 1500, es decir... Y... 5.6, 180 cada 6 segundos, un montón Sus características técnicas le permiten lidiar con las clásicas tareas que se requieren de un tanque mediano No, no estoy de acuerdo para nada, o sea, no me gustó nada Sí, A ver, vamos a verlo acá en la imagen 180 pega, penetra 171 con AP, munición estándar, con APCR 210. Está bien, 210 está muy bien. Pega 180 cada 5 segundos y, y el tiempo de cerrado de retícula cada 3 segundos. Ahora ver, déjame ver, quiero ver qué tiene de bueno, porque dispersión es pésima, 0.31, o sea, es un KB2. Bueno, tampoco tanto, pero anda por ahí. Depresión menos 7. O sea, tampoco tiene la mejor depresión del mundo. Eh, 64 proyectiles, eso está bien. Velocidad máxima 55 hacia adelante, 20 en reversa, no está mal El tema es este, la potencia específica, 14.7, muy lento bro, muy lento Mirá la, la velocidad de, de, de, de giro da un poco de miedo eh, survivability 1250 de vida, no está mal, eh, 75 De chasis te entra, pero hasta una piedra te aboya el frontal 200 en la torreta también te va a entrar porque ya te digo que las partes planas de acá deben tener 200, te entra todo Algún, ponele que un, no sé, un, nada es que tampoco, ¿no? Sí, bueno, ponele que sí, un E25 que está campeando, te la... salvo que vos estés torreteando, pero es que tiene 194. Eh, sí, ahí puede ser, pero en cuanto te vea un poquito el chasis te las clava todas, bro. Te las clava todas, olvídate. Eh, 120 de lateral, está bien, bueno, sí, está bien. Y eh, rango de visión 380, no está mal, señal de radio está bien. Eso está bastante bien, está... o sea, tú... Bastante bien tampoco, ya está ahí zafa. Eh, no sé, ponle que. Bueno, habría que ver cuánto se puede bajar esto, ¿no? Y esto. Eh, no sé qué decirte, pero La verdad que no me parece que sea un buen tanque. Le daría unos 4.5. 4.55 redondea para arriba, siendo generoso un 5 puntos. La verdad no me gusta nada. No me gusta nada, brother Bueno, después, el otro vehículo que tenemos, a ver qué nos da la, ¿Qué nos dice la gente de World Gaming? Con respecto a este, que es el M2I. Este sí ya es americano. Es un pesado. Ahí ya cambia la forma de verlo. Porque si vos me dices que las características de recién. Para un pesado ruso, te banco. Bien, te banco. 0.3 para apuntar. Y recargan 5.6. Pegá 180. Está bien. Ponele. Pero es el daño típico de los tier 6. Boludo. 180. muy poquito. No. No. Paso. El M2I será el primer representante de la esperada línea de tanques. Yo, yo. Poseera, un poseera me salió Cordoves, Un cañón de 90 milímetros capaz de causar 240. Ves, acá ya me empieza a gustar un poquito más. 240 puntos de vida de daño. No está mal. Este también es Ter-7, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí es Ter-7. Está bien, 240 está bien. Eh, su tiempo de apuntamiento es de 2.2. Y su dispersión es de 0.40. Mmm. 0.40. Mm, a ver cómo es el tanque. Tiene torretita arriba, te las clavan. La torreta puede rebotar porque es bastante redondeada, te digo. El chasis. A ver cuánto tiene. Bueno, ahora lo quiero. Ya me... Soy impaciente, porque tengo... Soy así. Eh, mientras que su, eh, su munición estándar AP Es capaz de penetrar 202 milímetros de blindaje Lo cual está bastante bien 202 está es aceptable Pensé que algunos tier 8 ya tienen eh, ese, esa penetración O sea que en tier 7 está muy bien 242 está excelentísimo Para un tier 7 A ver, excelentísimo Teniendo en cuenta que vas a ver tier 9 ya o sea, te va a costar entrarle A los tier 9 con 242 A ver, algunos tier 9 Tenés que elegir bien tu presa Bien con quién te vas a enfrentar no te vas a ir a un lugar donde está, no sé, un m e 1002 torreteando con, vos con 2.42 que no le no, ni cosquilla, ¿entendés? O sea, nada. Tenés que elegir bien los lugares donde vas a ir. Tampoco te vas a ir a pelear con, no sé, un M103, un ST1, pues sos pollo, ¿entendés? O sea, básicamente te diría que vayas para el otro lado, o sea, no sé, metete en algún lugar donde pueda hacer daño. Porque la verdad que con esa precisión en una contra Tier 9 no sé qué hacer, tío, la verdad. Eh, su tiempo de recarga es 9 segundos. Eh un poquito larga, un poquito larga, para pegar 240 igual no está mal, para pegar 240 pensando que es un tier 7, eso va a bajar a 7.6 más o menos, con todo para pegar 240 no está mal igual eh, el vehículo posee un blindaje frontal de hasta 203 en la torreta y 165 en el chasis eh, te digo que puede tener la posibilidad de ser bastante troll, te digo, este tanque 165 en el frontal es muchísimo, es un montonazo ¿no? Pensás que los tier 9 y los tier 10 no llegan a tener... Hay tier 10 que no llegan a tener esto en el chasis. Pensás que el mouse, el mouse, en el frontal del chasis tiene 200. Y este es un pesado de tier 7. Tiene 1250 puntos de vida, normal. Podría tener un poquito más. Está bien, puede ser igual, está bien. Una velocidad máxima de 40 y un poder específico de 14. ¿Ves lo que te decía con respecto al mediano? El mediano tiene 14 puntos ¿cuánto? Un poquito más. Eh, 14.7 Y este que es un pesado tiene 14 Entonces el otro está mal Este está bien O, o, o este tiene 14 de potencia Y el otro debe tener por lo menos Tendría que tener no sé 16.5 ¿vale? Que se haya una pequeña diferencia Pero es que a este a esto No, no, es, o sea Los ángulos de presión y elevación es de menos 10 y más 20 Nada, no, olvídate, me quedo toda la vida con este tanque Pero ni hablar, boludo No hay ningún tipo de chance Que elija el, el, el mediano El mediano ni a palos Bueno, eh, a ver, vamos a ver las características Acá directamente en la imagen, quiero ver eh, Así lo veo más resumido <coughs> 240 de daño eh, 320 con la munición HE Penetra 202 con AP 242 con APCR eso me gusta, tengo PCR, eso me gusta mucho. Que no tenga hit, basta de la hit, metí en la bola llena, la hit, son malísimas. malísimo. Relay bueno, tiempo de recarga, 9 segundos. Tiempo de cierre de artícula, 2.2. Dispersión, 0.40, hay que bajar esa dispersión todo lo que se pueda, bro, hay que meterle todo el power ahí. Eh, menos 10 de presión, eso me gusta, porque vas a poder asomar torreta y pegar. Capacidad de proyectiles, 64, también normal. Máximo velocidad hacia adelante, 40, está bien, 15 en reversa. 600 de potencia específica, lo que le da una... 600 de potencia, lo que le da una potencia específica de 14 caballos por tonelada, eh, 28, 25. Bueno, está bien, es un pesado, tampoco le puedes pedir mucho más. Pensé que el otro tenía 36, 37. Bueno, no hay tanta diferencia, ¿no? Que tiene 42 el otro. Eh... Puntos de vida, 1250, igual que el mediano, 165 en el chasis. Eso, eso quiero verlo, pues puede llegar a ser muy troll, bro. 165 inclinados, se pueden hacer unos 200 y pico. Y si además de estar inclinado ya de por sí, lo inclinas un poquito, fíjate que es bastante recta la parte frontal, podés llegar a rebotar bastantes tiros en tu tier, incluso en tier 8. En tier 8, salvo que los tier 8 te tienen oro y si es un tier 8 que no penetra mucho, ojo, ojo, ojo, ojo. 203 en la torreta, muy inclinada. Yo se me hace que te voy a poder pegar acá arriba en el, en el mantelete. Habría que ver eso, porque si no la tengo difícil en la torreta, es muy redonda. Muy... Este no tiene chances, salvo que le apuntes arriba en el grano gigante que tiene típico de los estadounidenses, pero si no, está jodida. Eh, mm, rango de visión: 370 metros, 745 alcance señal, de señal. Está bastante, bastante bien, muy, muy más que aceptable. Bueno amigos, eh, nada, por aquí vamos a dejar el video. Gracias a todos los que se van eh, uniendo a los directos de You Know. En serio, somos una comunidad ya bastante grande. A veces somos 10, 11, 12 personas. A veces somos 8, no importa la cantidad. Lo que importa es que vos estés eh, a las 22 horas de Argentina presente ahí. Encima podés dejar like, que son totalmente gratis. Podés interactuar, te podés suscribir al canal. Podés hacer un montón de cosas que está buenísimo. Y no hay delay, no hay nadie de lo que sea. Tenés un segundo de delay entre que yo hago así igual lo estás viendo en tu pc y encima jugamos la cuenta sheriff chicos tienen que aprovechar eso aprovechen que todavía la gente de guarami no se ayudó así que era vamos a sacarle jugo a eso también por supuesto quiero agradecer a todos los patrocinadores a nachito 71 a egon a pato comunista a Lucía y a todos los que van aportando sus laiquitos también a Yaluca, a kuche también que van dejando ahí sus sus eh, laiquitos eh, a warsaida a Aya, bueno no me quiero olvidar de nadie Pero es que son, somos muchos A Harold también, a, a todos, a todos, de corazón Muchísimas gracias eh, Cuídense y que tengan un hermoso viernes Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe Chau chau